¡Li! ¡Li! ¿Pero qué haces tú dentro de sea? la cárcel? Oh, no, mira! ¡Aquí estoy que... con él! ¿Pero, ¿Pero qué haces dentro? ¿Cómo? Ábreme la puerta, Vilma. Ah. 13.30. No dice nada. ¡Sí, sí, sí! sí, sí. ¡Toma, toma! toma sí, 71. 71! ¡Toma! <risa> de 6038, ¿eh? Yo también. ¡Qué buena esa, Li! ¡Qué buena! ¡En dúo! ¡Qué buena en dúo! Tarea de guerra con el, con el modificador de hoja flamígera, daño por fuego. Venga, venga, venga. Muerto. Enfrente, tenemos el tesoro aquí, ¿eh? Podemos aprovechar. Sí. Vale, aquí detrás creo que he visto uno. Sí, aquí. El de la flecha. Sí. Vamos. Vale, vale, el el enfrente Cuidado, eh. Cuidado, lado, eh. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Tiro uno. El primero Vale, al de enfrente. A la full cool. Voy, voy, por detrás, por Al otro del lado. No, no, no, no, la playcha, playcha, tío, playcha. Playcha. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡O quiero empezar! Como quieras, me da igual Vamos, no vamos, mal. vamos a seguir No, vale. No, no, no, vamos Venga, venga, venga, venga hay que darle a ese Voy la flecha ese. ¿No? No, este no, no sí, Perfecto no? Vamos a por el tesoro ya, y luego ya vamos para arriba y nos vamos Venga, perfecto Si no tenemos que volver para atrás sí, sí, sí, sí He hecho yo el humo Vale Voy por el arquero, que es el que es más la talada. Me ha muerto el perro. ¿Quién falta? Ya, hombre, ya, por favor. Vale, vámonos. Ya vamos. Vamos rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Pegamos poca vida, eh. ¿Qué? Hay que darle, hay que darle con la flecha, Ali. Hay que darle con la flecha. Cuidado, cuidado. Dale. Vamos. El otro. Dale al otro con la flecha. Dale. Vamos, rematamos, rematamos, rematamos. ¡Buena! Ya hecho. Venga. Un poquillo de vidilla, Ali. Un poco de vidilla, ni nada, ¿no? <risa> vale, muy bueno. No, este no hace falta, este no hace falta Lee Este Lee. Sí. Vale, vale, vale, empezó a ver Vale. Muerto. Hay otro, allí, enfrente. Este, Lee. Sí, sí. Voy. Ya le he dado. Cuidado detrás. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, oh, Vale, vamos a ver bien, el... vámonos, el... vámonos, vámonos, vámonos. Eh, no vamos más del tiempo Lo que pasa es que eh, nos hemos detenido un poquito ahí Al principio Sí, yo creo que Podremos hacerlo mejor ahí Venga, venga, venga Podemos, que podemos, que podemos. Esta es nuestra, ¿eh? Tenemos que intentar superar Venga vale De guerra, capítulo 2 A ver No está no todavía no el, ¿eh? el pergamino, ¿eh? Voy por los Ronin primero o Estará en la última esto es lo que más lado. Ronnie. Me he por el.. Qué buena, vale, qué muerto. buena Lee. Per atrás, para atrás. Estoy dándole esto? al Ronin aquí. Muerto. Vamos para arriba. Ya hay uno ahora, eh. El arquero. Vale, he hecho bombica aquí. Vamos rápido. Vale, he hecho súper también. ¿Se he fuera. Uh, ¿cómo te queda de tito? Cuidado, Ronnie, eh. Cuidado, Ronnie, que todavía no la lía. ¿Está, tío? Muerte. No ha hecho para un poquito más de tiempo de dar la cuenta. Vale. Eh, pero no pasa nada, estoy yendo ahí para adelante. Vamos. Ahora Rápido, rápido, rápido, rápido. Escapa del y la flecha ya no, no va a soltar ni flecha. Ya está. Ah, bien. Perfecto. Aquí lo tenemos ya, ¿eh? Este segundo capítulo. ¿Dónde está? Y no, ¿no? No. Para la flecha, ¿eh? Dispara sí. cuando quiera Dale, con el, dale, dale, dale, dale. Eso a la vez. ¿Vale? Este de aquí. Nick. Hay que darle este. Hay que... Ah, le he el otro. Cuidado, vale, cuida oh, oh, oh, oh, oh. cuidado, cuidado, cuidado, atrás, atrás, atrás, atrás. Lee, dispara. Ese de ahí. ¿Vale? Okay. Muerto vale, de... Ese... Perfecto. Cuidado de atrás. Muerto, cuidado ah, bueno. detrás. ¿Muerto? Ahora. Al del fondo. Le he dado. El de aquí. Vale. El de... Ya le he dado Vale ¿Muerto? Vale Ahora el otro ese Ese que te viene para allá Por la jalera Va por arriba Ya le he dado Vale ya. Muerto Vamos, vamos, vamos Uff venga, venga, venga, venga, venga Que podemos ir ¿eh? Esto de aquí Muerto okay. A ver, tenemos de ah, tenía que haber tirado esto primero La flecha, la flecha, flecha, Lee Y para ver que tú tienes Ahí está. Okay. está Muerto A la que el está allí Flecha, flecha Perfecto. vámonos Ah, que no entra, tío Que parezco tontito Entrando por la puerta Con los nervios <ríe> Se pone a chocarse con las dos uh, entradas. Vale, mm -hmm. Venga, venga, Venga, este ya lo tenemos hecho también. No vamos mal del todo, eh. Pero lo que pasa es que ha habido ahí un par de parones. Hay ah. sí. que hacer ahora que... La maldición. Bueno, perfecto. Vale, vale eh, voy por la flecha como siempre Pergamino lo tenemos aquí Espérate, dice lo del pergamino, está aquí voy, a, voy, voy dentro, a ver si está aquí dentro espérate. Lo tengo aquí, lo cojo Sí, cógelo, voy yo mientras tanto a la flecha Vete, vete para la flecha ya, sí Ya lo cogí yo Estoy llegando, estoy llegando. Vale, mientras te apoyo con bombitas. Vale, Dios vale. mío. Apoyo con bombitas. Vamos. Ando para allá. ¿Muerto? Venga, vámonos. rápido, rápido, rápido. rápido. Eh, ya lo que nos queda, el pergamino lo tenemos y el tesoro sí, también. Y ya está, y el tesoro también. Ahora tenemos que ir rápido a matar aquí. Tú vas rápidamente por ello, ¿no? Vale, voy a por, el... sí, voy a por ellos. ¿Ves? Ahora sí que está aquí el otro, el discípulo. Antes no estaba. Ya. Uno menos. Voy a por el de arriba. Pero ahora arriba no hay. Arriba no hay ahora. He hecho humo muerto. muerto. No hay ninguno más por aquí, ¿no? Vale. Hay más. Hay más aquí abajo. Muerto. Muerto también. Vale, fuera. Vale, ¿también? arriba. Arriba, ¿no? Vale. Arriba, arriba. Voy aquí contigo, voy todo. contigo, voy contigo. Aquí, ¿eh? Falta uno. Vale, ya están, ¿no? No. Los bandidos. Ya están, ya están. Sí. Vale. Sí, sí, ya está, ya está. Perfecto. Voy a por el… Por el otro que está adentro, ¿no? Sí. A ver, me va a ver… Avienzan, eh. uh. Ya está. Vale, perfecto. Mucho granada. No puedo no veo, están? Y aquí hay otro. Ahí. Muerto. Vale, pues ya está. Ahora hay que ir arriba. Bueno. Vamos bien, ¿eh? Aquí vámonos. arriba hay más. Aquí. ¡Wow! Ya, ¿no? Cuidado el fuego, ¿eh? A ver. Sí, ahora hay que ir a doblegar a los Ronin. Venga, vámonos. Arriba, arriba, arriba. Rápido, rápido. Ahí nada. No quiero nada. Pero modo tenchu. Vale, yo voy a. Voy a por el discípulo. Vale, aquí arriba. Aquí normalmente hay uno, eh. Vale, discípulo muerto. Uy, yo también casi. humo. ¿Muerto el Ronnie? ha super concentrado, ni hablaba. Aquí arriba tengo, eh. Vale, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy Aguanta un poco, ¿eh? ¿Sí? A uno menos... Me falta uno, creo Me falta otro ¿Vale? Hay otro y otra sombra ¿Qué? ¡Aquí! Muerto. Vale, vámonos Venga, venga, venga Te sigo Vale Voy aquí a la munición, que no me queda Muy Rápido Munición y vida vamos dando saltito en la cuerda. Vamos, sí. rápido. Sí. sí, a la derecha. Vamos rápido. Tiro humo del tiro, eh. Voy por la derecha. Vale, voy para allá ¡No! Te todo, le he dado mal. Hostia, eh. ¿qué te ha hecho? Porque le he dado mal, le he dado mal. Voy por este. Yo también. ¡Qué buena esa, Lee! ¡Qué buena! ¡En dúo! ¡Qué buena en dúo! ¡Cuidado, lo guardo. ¡No! Ahí va tú Quiero bombitas, quiero bombitas Me meto, meto, meto, me meto Me así. meto en el humo otra vez Y lo mato, ¿eh? Vale. Meto humo Y vale, lo mato estoy muerto ya y tú también okay. vale, vale, ahora voy viene, a tirar viene, yo el humo viene, viene, viene. Me ha hecho yo el humo ¡Vamos rápido! ¡No! En unos segundos voy a echar humo, no tengo todavía. ¡Tengo yo! ¡Tengo yo! Porque tarda tanto, Vamos. Vale, perfecto. A tarde. Vale. Venga, este está por la mitad. Echo humo. Aprovecha. Aprovechalo. Tengo uno menos. No, joder. Ah, no, no te preocupes. Agua invisible. Un segundico Vale, vale, vale, vale. Ahí está. Que los Ronnie esto! no vea, eh. Vale, vale. me Solo falta este. Mira, que le voy dando yo mientras le también. Fuera, vámonos. vámonos. No ¿Está muerto? Uff, me he puesto hasta nervioso, eh. Buah, <risa> wow, pero me ha tenido no, ahí 3 o 4 varones. Otro niño ahí 3 o 4 que pero no Pero yo creo bien. que mejor, eh. Eh, eh. Oh, 1330. Ah. No dice nada. Sí, sí, sí, sí, toma, toma, sí, 71! toma. Toma, <risa> toma. De buena! 6038, eh. Qué buena, 71, el puesto 71, toma ya. Chicos, muchísimas gracias, Lee, de verdad, por haberme acompañado en este nuevo reto de clasificación. Ah, tío, hombre. Y nos vemos en otro vídeo. Salud, gente!